la fuente. En la ciudad había un parque. En el parque había una fuente de oscuro fondo y junto a la fuente, un pequeño letrero que decía: "Fuente de los deseos, lance una moneda y pida el suyo". Y todos los que pasaban por el parque arrojaban una moneda y pedían un deseo, a pesar de que nunca nadie se le concedía lo pedido. Bueno, a nadie, ¿no? Todas las noches, la persona que años atrás había colocado el pequeño letrero junto a la fuente, regresaba a recoger las monedas depositadas en el fondo. Francisco Ángel Gómez, Pacángel, dos pequeños cuentos de deseos.